Esas lucecitas son el Chaltén Las condiciones estas en este momento en este lugar no tienen sentido alguno Acabado de llegar al Chaltén Ahí abajo está Leica estacionada con Sofi y Rufina esperando Agradezcanle a ellas dos por lo que van a ver a continuación esas lucecitas son el Chaltén Son cerca de las 3 de la mañana Y el día de hoy nos vamos a ver si agarramos el amanecer en Laguna Torre Este es el itinerario de hoy Tenemos más o menos 2 kilómetros y medio hasta el mirador Torre Y 9 hasta la laguna Supone que son casi 3 horas Así que vamos a meterle gente Moral, mucha moral Nada de perritos Por eso perritos Quedo en casita con Sofi Así es la idea es caminar solo. El sendero está súper bien marcado, así que vamos a ver qué sale. Voy a guardar la cámara para guardar batería para prestar atención al sendero y cuando haya un poco más de luz voy a grabar un poquito más. Son casi las 4 y 50 más o menos de la mañana Llevo casi dos horas de caminata Falta menos de un kilómetro para la laguna Estoy súper conforme con el ritmo Súper asombrado también con, con todo este lugar Es increíble y eso que es de noche Así que va a estar bueno porque a la vuelta vamos a descubrir todos juntos un poco más el entorno del sendero Ahora voy a tratar de meterles para llegar a la laguna y una vez ya en la laguna me voy a abrigar, voy a tomar algo calentito y voy a esperar el amanecer que sea como sea va a ser increíble porque ya estar acá representa y significa un montón por los que estoy haciendo esto hoy primero porque me voy a sentar un ratito el Cerro Torre es súper difícil de ver al amanecer eh, o casi en cualquier momento del, del día en, en su totalidad por lo menos toda su aguja por las características propias del lugar eh, segundo porque hoy se espera que a 18 grados ayer hizo 22 no toleró el calor y y mucho menos caminar con calor así que básicamente la idea de esto no es solo ver el amanecer sino evitar todo el calor y toda la gente que va a ver en el sendero más tarde no quiero dejar pasar esta oportunidad primero para que vean lo que es esto no tiene sentido y agradecerle a las chicas de cúrcuma ayer con mucha mucha gentileza y amabilidad se ofrecieron a darnos unas vianditas son 100% veganas y sin tac son súper saludables súper energéticas claramente no llegaron a este momento porque llegué hace como una hora y pico y pues tenía hambre y había que calentarse pero realmente chicos, chicas, chiques, si vienen al Chalten, las mejores vianditas veganas sin dudas y no necesito ir a ningún lado, anoche nos comimos un wrap que estaba increíble, increíble, casi tan increíble como este paisaje. Y ahora sí, todo de lo que sube tiene que bajar 9 kilómetros hasta acá, 9 kilómetros de nuevo hasta la camioneta Acabo de vivir una de las experiencias más increíbles de mi vida esto es realmente alucinante, no tiene, no tiene ningún sentido que hayamos llegado, que el Chalter nos reciba así, que este lugar sea así, increíble en el primer ascenso. Agradecido, agradecido con, con todo lo que está pasando en este viaje. Vamos a aprovechar la luz para ver cómo era todo el camino que hicimos hasta acá, para filmar todo ese camino y compartirlo con ustedes. Así que de acá hasta la camioneta... ...pura cinemática y tal vez alguna que otra cosita hablada. Algo muy increíble es que... ...ahora sé qué tan cerca está el río porque hoy... ...lo escuchaba como que estaba muy cerca... Pero no tenía ni idea de la cercanía porque lo único que veía era el sendero. Es muy zarpado porque todo lo que vengo caminando ahora, este último kilómetro, es como adentro de un bosque de lenga y acá las lengas tienen la misma forma como de arraigo al suelo que en Ushuaia son como, acá hay un árbol tumbado, como todas raíces entrelazadas entre sí lo que se nota es que la profundidad del suelo es un poco mayor a la de Ushuaia porque con la cantidad de gente que transita día a día por acá son muy pocos los lugares donde se ven raíces expuestas en el suelo Falta un kilómetro, ya de a poquito se empiezan a sentir los 17 que llevo encima En teoría dentro de poco debería haber una cascadita, un salto que aparecía en el cartel hoy a la mañana Que estaba a 700 metros de la salida En estos últimos 3 kilómetros me crucé más o menos como casi 40 personas Casa que me pareció súper importante resaltar gente ya sea caminen acá, caminen en Ushuaia, caminen donde sea Usen borseos, usen zapatillas de trekking Que tenga caña media, media alta ¿Por qué? Miren lo que es el piso Bueno, ahora imagínense lo que le puede pasar a sus tobillitos si pisan mal Mucha, mucha gente de zapatillitas no está bueno Cuídense de verdad porque vienen a disfrutar Y por algo tan sencillo como no escoger el calzado adecuado pueden tener una experiencia bastante chota y además cagarse las vacaciones. horas y media de caminata más las casi tres horitas que estuvimos en la laguna realmente una experiencia inolvidable súper recomendada siempre y cuando tengan los recaudos necesarios el equipamiento para hacerlo de manera segura recuerden suscribirse comentar compartir y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo